Agradecemos la comunicación a José Ramón Arteaga, que es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, y queremos saber, se si viene diciembre, se si viene fin de año, quizás vacaciones, veremos algunas cuestiones, queremos saber si tenemos o no colectivos de larga distancia y algunos otros temas vinculados al transporte. Buen día, José, gracias por atendernos. Buen día, Sofía, Sergio. Gracias por la comunicación y un saludo a todos los platenses. ¿Tendremos o no tendremos colectivo de larga distancia? Eh, ya están disponibles colectivos de larga distancia. En esta primera etapa, Sergio, tienen que ver con eh, exclusivamente para trabajadores esenciales y personas que puedan viajar por razones de fuerza mayor. En su generalidad tiene que ver con necesidad de atención Médica, sanitaria o de cuidado de familiares uh -huh. Que ya hay en esta primera etapa eh, Con el condicionamiento de que son las provincias quienes habilitan y autorizan Para cada una de sus jurisdicciones Las llegadas de contingentes de otras provincias uh -huh. Cada una además aplica el, el protocolo respectivo En función de su situación epidemiológica Su situación de contagio De su situación sanitaria en general eh, en esta primera etapa, es bajo estas características, bajo estas condiciones, y sí, eh, para la temporada, que seguramente va a ser inédita, distinta, hasta tanto aparezca la vacuna, tanto el Ministerio de Turismo, Matías Lámez, como el Ministro de Transporte, Mario Meoni, están trabajando en lo que sería la actualización de las modalidades y de los protocolos, siempre, siempre articulada con las jurisdicciones provinciales, y el Ministerio de Salud como autoridad máxima de aplicación de la pandemia. ¿Cómo, cómo vienen esas expectativas con respecto, mencionado recién, a la temporada? Digo, ¿han recibido consultas de cómo se va a estar manejando el transporte? ¿Aún no tienen, eh, digamos, definido más o menos cómo va a poder funcionar? Porque se hablaba del aire acondicionado, de la ventilación, digo, imagino que todo eso está en debate. El actual protocolo impone un factor de ocupación para las unidades, entonces no van absolutamente llenas porque... El factor en esta etapa de la pandemia es la distancia este y por eso para los micros de larga distancia están eh, preparados y planteados un lugar de aislamiento en caso de que cualquier pasajero tenga algún tipo de síntoma y poder aplicar el protocolo de emergencia con la autoridad sanitaria más próxima y cercana. La ventilación y la recirculación del aire exterior es clave, es clave, es una condición eh, preliminar que exigió el Ministerio de Salud para aprobar los protocolos y obviamente la desinfección, la limpieza, no va a haber elementos de catering ni auriculares, este, ni elementos de lectura, nada que permita o sugiera el manoseo y el contacto entre personas. Uh -huh. eh, entre este, este protocolo, esta primera etapa, los esenciales, ¿cuáles de todos los esenciales? los que en el eh, aislamiento social preventivo y obligatorio, los nueve puntos esos que estaban al comienzo? Al comienzo, el, el primer decreto 297, donde estaban todos los trabajadores esenciales, que en su gran mayoría tienen que ver con el personal del sistema sanitario, sí. las fuerzas de seguridad, el, Funcionarios. El, el recurso humano y trabajadores de la alimentación, los profesionales de la prensa y la comunicación, todos los que en el primer decreto fueron traba designados trabajadores uh -huh. esenciales están habilitados para esta primera etapa, para el caso de larga distancia, siempre, siempre con el permiso de circulación de la aplicación Cuidar. Y como uno de los requerimientos del Ministerio tiene que ver con los protocolos en las terminales, esto es, la no concentración de pasajeros en las terminales, solamente para los usuarios, no para los acompañantes que haya un sentido, un sentido de circulación de ingreso y egreso a las terminales, también en este caso eh, para para garantizar que solamente se vaya al momento de subir a la unidad la adquisición de boleto puede ser de manera electrónica. José, ¿y en función a las empresas están todas eh, dispuestas, imagino, después de este parate eh, y en condiciones de poder eh, viajar? ¿Cómo es? ¿Han eh, implementado alguna reglamentación? ¿Han tenido que demostrar eh, protocolos, eh, eh, la aplicación del protocolo? El protocolo es obligatorio y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte verifica en cada provincia, en cada terminal, donde tengamos presencia del cumplimiento del mismo. Sí. Eh, está clara que la demanda eh, hoy no es la misma que en marzo y, la, y cada uno de los viajes se va generando en base a la demanda. Ayer, por ejemplo, llegó el primer micro a Barilochi y llegó solamente con tres pasajeros. Esto es eh, recién es incipiente el comienzo sí. de la reanudación uh -huh. de la modalidad de larga distancia. Esperemos que la confianza vaya ganando terreno en el sentido de saber eh, el transporte público no es un ámbito de contagio ni eventual ni potencial y a partir de acá y a partir de todos los elementos de sanitización, desinfección, limpieza, higiene, ventilación, podamos garantizarle a los pasajeros la confianza de volver. A, a viajar en, en micro sin transporte ferroviario de sí, sí. la distancia. Y en ese sentido, José, ¿fue bien recibido por las empresas? Digo, esto de, de hablar de tan, de tan pocos eh, pasajeros y que se tenga que poner en práctica un protocolo, eh, ¿fue bien recibido? Digo, en, el, ¿en la mesa de diálogo estuvieron todos de acuerdo? Todos los protocolos, desde el primero que generamos en el mes de marzo, Sofía, hasta este último, que son actualizaciones, Todas las modalidades urbanas, la distancia, interjudiccional, automotor, ferroviario, todos los protocolos son trabajados con las cámaras empresarias, con los operadores, con representantes del gremio de los trabajadores y obviamente supervisados por la autoridad sanitaria. Si todo sale bien, ¿se estima que antes de fin de año tengamos una segunda o tercera etapa en donde ampliar eh, Quienes puedan eh, utilizar justamente el transporte de larga distancia? Seguramente la ampliación de esta primera etapa va a tener que ver con la temporada, con el verano, mm. siempre, siempre actualizando el protocolo, pero también siempre articulando con la autoridad jurisdiccional en función de cómo está la pandemia, cómo está el servicio sanitario, cómo está el recurso humano, claro. los respiradores, las camas, el nivel de contagio y la autoridad de la provincia respectiva a, a poder ingresar pasajeros de otras jurisdicciones, pero sí. sí se está pensando en una temporada que por cierto va a ser claramente distinta, ¿no es cierto? Eh, nos consta que el Ministerio de Turismo, la el Ministerio de Transporte, están trabajando este, con las actuales jurisdicciones y el Ministerio de Salud en imaginar y en idear las mejores herramientas posibles para la temporada.